¿Sabés qué, Rochi? La, las patentes se van a liberar, la pandemia se va a terminar, la cultura de la plata ah. va a volver porque estamos acá en Radio Estación Sur, que es parte de esa resistencia del Centro Cultural Favero, que también, y otros espacios culturales de la ciudad con muchísima historia, como es el caso de la Estación Provincial, que está sí. cumpliendo años Acá en las... Claro, de Barrio Hipódromo a otro barrio icónico, la, el Meridiano Quinto, queremos contar esta eh, celebración, compartir la energía de la fiesta está. Obviamente no, no vamos a poder hacer como en el verano eh, de ir allá y... A tomar una birra así, abrazarnos, encontrarnos y amontonarnos, pero con distanciamiento social tal vez. No, no no hay certezas, pero sí la certeza está la felicidad y de ahí podemos empezar a charlar. Por eso vamos a contar ahora en el aire, porque estamos en comunicación con Esteban Ramos, el Tevi ahí, parte del equipo del Centro Cultural de Estación Provincial, en principio eso, anticipando un nuevo aniversario. Buenas, Tevi. Buenas, Seba y Lin, ¿cómo andan? Oyentes, se escucha bien? Perfecto. Bien? Sí, perfecto, perfecto. Se te escucha muy bien. Bueno, ¿cómo andan, Che? bien? De estación a estación. De estación a estación. Yo pensaba, viste, que hay como una cosa que, es, que tenés que agarrar la diagonal 74 o el diagonal, no sé, viste, que sí. yo no soy platense y se nota el toque. Eh, bueno, agarrar la, diagonal. la le, le diagonal y te vas derecho para el otro lado, así, sí. cruzando la ciudad. Bueno, tenemos el tren universitario que va por va el a lado llegar. otro un poco por la periferia, pero ahí el borde del cuadrado, pero llegamos y siempre terminamos llegando a un espacio como ese y este cumpleaños, este año, que además en el verano que tuvimos ahí de tregua social, era uno de los puntos también. Pero bueno, Tevi, queremos que, quiero que nos cuentes un poco cómo la están llevando desde ahí. Bueno, la verdad que sí, como decían, ahí el veranito fue un poquito de, de, de idioso después de todo el año pasado que estuvimos ahí también Igual que en esta secuencia que, bueno, todos sabemos, ¿no? De prevención del COVID, así que un poquito entre las casas, mucha vía virtual. Este, y mañana, 27 de abril, en 1910, se inauguraron los primeros 100 kilómetros de la estación y mañana se estarán cumpliendo 111 años, tanto del edificio como del barrio. Eh, el edificio se terminó de inaugurar en 1912, donde, bueno, habla de todo un transcurso, entonces nos, nos, nos agarra el segundo aniversario eh, así en formato COVID, así que le estamos metiendo mucha onda de pila a las redes sociales, a generar otro tipo de producciones, que no estábamos tan acostumbrados, eh, pero también está bueno porque para el país puede llegar a otro tipo de personas, a otro tipo de distancias, este, sí. pero sí, no está el encuentro inmediato, no está la banda, no está la prueba de sonido, no están ustedes ahí pasillando. Eh, que se suceden como otro montón de cosas, pasan del espacio, ¿no? Pero me acuerdo, es sí, me acuerdo del año pasado que pasó eso también, ¿no? Y con muchas cosas, de repente, estar en nuestras casas y decir, bueno, revisar archivos, encontrar incluso la internet, ¿no? Y vi que la estación provincial el año pasado, una de sus actividades fue pedir y convocar a vecinos, vecinas a articular historias de esas zonas, ¿no? Y este año... ¿Un poco van hacia eso? Porque hay un, una producción audiovisual, ¿no? En parte de, de esta memoria, de este eh, visibilizar también el espacio. Claro, ¿viste? Como que un poco nos pasó a todos así a nivel personal, digamos, como que la cuarentena, bueno, estuvimos mucho tiempo en las casas y todos empezamos a revolver los cajones, a ordenar cosas, a pintar las paredes, bueno, todas esas cosas y muchas cosas en el barrio empezaban a surgir, eh, que en, en persona también nos pasaba, de bueno, eh, mi tío trabaja en el ferrocarril, mi vieja pasa tal cosa, y muchos tienen cada persona siempre tiene alguna fotito, algún almanaque, algún algo en particular, y todo eso lo fuimos juntando, lo fuimos digitalizando, y para mañana vamos a mostrar un avance de este proyecto que es el Archivo Virtual Histórico, tanto de la estación como lo del mediano, y la idea es abordar un poco la historia de la estación, tanto la identidad ferroviaria como luego del cierre lo que fue la resignificación como espacio cultural, que también es una historia que ya se está pasando y que, que, bueno, que data desde el 88, que fue una asociación vecinal que tomó forma, y que de una manera así media, media utópica, no en aquel entonces, se planteó la, la de reactivar el edificio, que bueno, desde el 98 tomó forma como centro cultural. Entonces todo ese relato de historia, tanto de cuando pasaba el tren, digamos en la foto de sepia o más blanco y negro, como también los primeros años del centro cultural, se quiere un poquito eh, resignificar esta historia y, y de alguna manera también, eh, resignificar también a todas las personas que, que dieron la vida, tanto en el trabajo ferroviario como en el proceso cultural, ¿no? Que, que, han, que han pasado muchas personitas y queremos aprovecharlo y bueno, mostrar este archivo virtual, es una plataforma en la página de internet que de a poquito con mucho laburo le vamos metiendo y, y además, basándonos en ese material, se, se hace vamos a presentar un video, un video con la historia que bueno, que también hay un compañero en común, está en la voz de off estaba Omar Musa, eh, Diego Galiardi en la dirección y, y Julia Vinceto con los textos, que nada, bueno, un poquito es eso, ¿no? Tratar de, de seguir contando la historia, que se siga eh, sintiendo, sabiendo lo que sucedió con la estación, mientras que no nos podamos encontrar y volver a seguir haciendo actividades eh, en, el, en el espacio. Pero bueno, eso es un poquito la, la, la intención de seguir compartiendo eh, lo, lo valioso que tenemos en la ciudad de... de, de que estuvo mucho tiempo abandonado y que hoy en día está bellísimo el espacio, es una picarilla que todavía no nos podemos encontrar, pero se entiende por qué no, pero bueno, que, que saber que cuando se pueda volver a encontrarnos, ahí va a estar este bellísimo espacio que nos convoca en 1771, como también nos convoca en el circuito Barrio Pódromo, por favor, ¿no? O sea, y la intención es que también se multiplique, que siga sucediendo eh, en muchos otros lugares, no es también un autobombo del espacio cultural de la estación, sino la lógica de que haya espacios culturales en diferentes barrios, creo que también es muy importante eso, ¿no? Total, sí. es que iba a mencionar, por ejemplo, a Omar Moussa, y además de mandarle un abrazo, que es parte de esta radio y que parte del ámbito de teatral de la ciudad, que es otro de los que claro. está viviendo este golpe, eh, pero que se puede variar y se podemos... Te digo, tenemos las redes, tenemos los espacios para eh, pasarla, que eso es algo a valorar, ¿no? Y, sí, pensaba esto que decías, ¿no? Eh, si, si hay algo del circuito cultural Barrio Hipódromo es que también se funda... Eh, con perspectivas y mirando siempre eh, como un hermano mayor al circuito cultural que hay allá en la el, en el estación provincial en toda en todo el, el meridiano, barrio sí. el meridiano quinto eh, y quería consultarte bueno vos, vos contabas algunas cosas de que están sacando de los cajones que sacaron de los cajones los vecinos las vecinas la gente que trabajó ahí eh, y alguna cosa que te haya llamado la atención particularmente más así en tono en tono anecdótico que, que, que informativo no eh, sería algo que te te haya, que, que nos sí, vaya a recomendar dos, O ¿eh? las dos cosas Sí, hay hay dos cosas, una más linda y otra No no digo que bajón, pero sí simbólica Bien. Bueno, una linda es que eh, re, Encontramos una moneda que sacó de La provincia en 1910 cuando se inauguró Justamente la, la fecha de mañana Una moneda, una edición limitada Así que decía, 27 de abril de 1910 El ferrocarril Bueno, Canté. lindo, ¿no? Esta no, monedita bueno, la eh. salió que 50 50 eh, monedas nada ¿Cómo? ¿Cuántas monedas? sabes cuántas se imprimieron? No, no, no sabemos, ah, digo, pero, pero lleva sí. una tirada muy limitada, así sí, muy de tipo las carapela de Beruti. Bueno, sí. <risa> y después, eh, no, después eh, sí sabíamos de bastantes integrantes eh, de, de la estación y de los grupos de la neta, de comunitario que a lo largo de bueno de la vida, gente que por la edad adulta y todo vuelta, que han los familiares han, han querido tirar las cenizas en el parque y después no han enterado que otros familiares también a lo largo de la vida del espacio, digamos en los 80 también, o sea, en total, hay mucha gente que ha dejado la vida literal, no porque se ha muerto de ese hombre, pero sí de tanto tiempo y tanto trabajo ahí, como vos, de dentro de 40 años. Tuviste 70 años en la radio, bueno, querés estar ahí al ladito del micrófono. Sí, eh, sí, Esto bueno. nos pareció como muy importante, nos pareció muy muy loco la, la, la, la visión, ¿no? El grado de identidad que, que, que tanta gente se aferró a eso y cuando uno después se siente como simplemente un engranaje más en ese proceso, eh, nada, te, te, te incluye en un proceso más colectivo, más grande, ¿no? Como que hay como una especie de legado, de proyecto grande, eh, que bueno, que eso es eh, donde estamos ahí metiéndole pilas. Eh, después, nada, cositas muy lindas de la gente, la gente que trabajó en Ferrocarril tiene una identidad muy muy loca de que es un trabajo de, que era para toda la vida, Man. que era la familia, y después el hijo también trabajaba en eso, eran como trabajos muy identitarios, que, que entonces el grado de adhesión que se tiene y después no, más anecdótico más lindo más colorido es que cuando publicamos algo de ferrocarril siempre hay algo que nos dicen eh, una corrección en común ¿viste? No, en vez de tres días tenía cuatro vías punto cinco porque la longitud no era de 17 centímetros de 18 <risa> son muy del pierrito ¿viste? De la, sí, sí, sí. el mundo ferroviario tiene una obsesidad con el ferrito lindo igual ¿no? o sea son amantes de los trenes no, pero digo suel. como Sabes qué? Pensaba ponerle allá en el sur, eh, muy muy recurrente, pero está la fiesta del trencito, por ejemplo, en el Maitén, ah. y, y bueno, y queda tanto decir, mi abuelo era ferroviario, y, te, y tienen todo el archivo de cuando el tren pasaba, el trochita pasaba por el Maitén. Y después otra cosa que noté acá es eso... Eh, la identidad ferroviaria es como la gente que trabaja aposta, que deja la vida, que, es, que es, todos, es una apasionada de, de, de los trenes. Por más que esté abandonada desde hace muchos años, en todos los pueblos también hay está la estación, y más acá en, la, en Buenos Aires lo vemos, ¿no? Y, y, y está eso de verlo, como decís Tevi, eh, con, con, con un compromiso de por vida y como se multiplicó en el sentido cultural. Digo, No, no es solo la estación sí. provincial el único lugar ahí, tenés decenas... De de espacios de encuentro, y que el encuentro quiere decir comer, con familias, con amigos, con gente, conocer, vivir. Tal cual, después tomó forma como espacio cultural, ¿no? La idea de que nosotros vivió más los fines de los 90 y 2000, la idea del centro cultural como convocante o, o la radio comunitaria, como el espacio de en común, una biblioteca popular, una murga, pero en realidad el tren también funcionaba como espacio social, ¿no? Esa cuestión claro. de ir a despedir a la persona, que volvía a entrar, que ingresaba, también era una cuestión de comunicación muy loca, ¿no? Que, que ponía a los pueblos también en contacto, otra que mandara un mail, digamos, ¿no? Llegaban las cartas sí. en bolsones, en los vagones, entonces hay una cuestión que, que no vivimos de eso y que por eso quien la vivió trasciende. mira otra anécdota, le hice los mandados a una gente acá en la eh, vecina y viste que está el reloj arriba sí. de la estación, eh, bueno, estaba parado hace un montón de tiempo, obviamente, ¿no? Con la, la, la fecha paralizada. Pero cuando pasaba el tren urbano, el, el ¿cómo se llamaba? El trolebus, el tren que pasaba sí, por el pasaje tipo, de Rocha, que pasaba ¿sí? ahí por 31 y doblaba en 18, uh -huh. pasaban mirando el reloj, sacaban la cuenta para llegar a su casa y sincronizaban el reloj en el, el horario que marcaba el reloj de la estación. Era como el internet de la época. Eh, o sea, otra que poner Perónica o Google, claro. la guía que tenía sobre eso. Digamos. Entonces uno es medio como difícil de pensar todo lo que trascendió al respecto de eso. Este, todas esas anécdotas, ¿viste? que a uno le llegan, que te las pasan así en los pasillos y de, de, de, en los oídos, pero que después está bueno para ir materializarlas, para que tratar de que se pueda entender, ¿no? O cuando uno hablaba de cuando se cortaba internet, digo, ¿no? Como que son complicaciones de otras épocas que van variando y creo que a lo largo de la historia está bueno que se, que se valore, que se resignifique y que, bueno, eh, lo que sucede en torno a los trenes en todo el país totalmente, han quedado pueblos abandonados, hay muchas estaciones que se han sí. resignificado. Hay muchos centros culturales, también estaciones. Mira ahí no, no te la quiero dejar pasar tampoco, porque si es que no, no, lo, no nos la podemos imaginar. Y en realidad sí, siempre nos la imaginamos. Como cuando se cae internet, cuando se rompe esa gran... Y por eso hacemos espacios autogestivos, ¿no? Eh, cuando esa gran ficción también de, de que el futuro es la dependencia tecnológica y la dependencia también cultural, ¿no? Esperando que desde otros países nos manden qué es lo mejor para nuestras vidas. Tenemos y tuvimos siempre, y acá en La Plata no, el espacio, tenemos el lugar, tenemos las herramientas que son eso, herramientas de trabajo, como puede ser llevar adelante el centro cultural en el último tiempo, pero de, del esparcimiento, incluso ahí está la estación del colectivo, ¿no? está la, la sede del tal es, es realmente un punto de trabajo. Eh, no solo esencial, sino a eso, trabajo de, de, de vida, que, de, que sí, sí. desapareciera sí. así el, el mundo, nos dijera que se terminen los colectivos, que se terminen los parques, los volveríamos a inventar. Tal cual, mirá, incluso toda la, todo el predio ferroviario, en realidad uno habla de la estación, ¿no? Pero claro, en 18 y 71, que lo que era de galpón de encomiendas y equipaje está el grupo de la grieta ahí trabajando, ¿no? Uh -huh. En 13 sí. y 71, lo que era también... Un lugar de, de, de reparación de ferrocarriles y todo, de, de los trenes, sí, básicamente, eh, está el Garpón de las Artes. Digamos, como también toda la estructura ferroviaria también se puede resignificar. Bueno, en otras épocas, sí, creo que sigue estando, pero en Tolosa también el Garpón de Tolosa, si bien esa es otra estructura del ferrocarril del Roca. Pero como eh, todos estos grandes eh, predios eh, estatales, no en ese entonces, digamos, tanto ferrocarril como de otras industrias, se pueden resignificar. Y bueno, nos tocó la época de hacer una cuestión social también mediante la cultura, el arte, la comunicación, generar espacios de encuentro y rectificarlos. También te suma lo que decías vos, Eva, de que el potencial que también tiene siempre la ciudad de la Plata con gente experimentando cosas, ¿no? Son, son como delirios que después toman forma, ¿no? Eh, yo siempre dije eso, un poco de, como que... Sanamente un delirio, ¿no? Pero realmente, como que otras veces, estar pensando eh, que se transformen en trabajos, digamos, la música, o que se transformen transforme en trabajo a la comunidad. O sea, en otro momento era como un delirio, no era como algo... Eh, o difícil de, de, de difícil que de tome forma, ¿no? ¿Cuántas músicas, bandas, cosas van pasando y por ahí no toman la, la estructura suficiente para que se sostengan en el tiempo? Creo que esos sí. es un poco también los desafíos. Y bueno, en este contexto más aún se ponen de manifiesto, ustedes lo saben también, ¿no? La, la, la vigencia de los espacios culturales, cómo sostenerlo, eh, de qué manera sostenerlo también, ¿no? Porque la virtualidad también tiene esa cuestión media rara de... De, de, de encontrarse de otra manera, ¿no? También. Esto de, de, de presentar un, un video y tener me gusta, digamos, es, es raro, digamos, la verdad. Pero bueno, estos tienen. Te, eh, es, es, esto tiene. ¿Te vi, eh, ¿sabes que por, por otro lado, estaba eh, pensando, justo, estaba pensando, así ya también para ir finalizando y para ir dejándote, que todas estas cosas, además, ahora ustedes van a tener en el barrio la vuelta del tren. O sea, ya tuvieron la, la, la primera llegada, que fue como una, una parte de prueba, están uh -huh. haciendo pruebas todavía, eh, está planificado primero hasta ahí y después hasta Gambier, todo lo que va a ser sí. la ampliación del tren universitario, que es una obra de infraestructura que es buenísima, que es una locura, que tiene desarrollo científico y tecnológico con un polo allí en, en los, los ex talleres de Gambier, eh, y que van a eh, tal vez vuelva también esa, toda esa cultura ferroviaria y se termine anclando todo junto también en, la, en los Total. próximos años. Entonces tal vez pienso, no sé, lo, lo tiro lo tiramos tipo como a la mesa como que y podría este sí llegar otro a pasar delirio que va a ser trabajo tal cual me esa frase de... pero además sí. pienso que en los últimos en los próximos años cuando termine la pandemia si es que termina no pero cuando ya vayamos relajando haya más sí, gente vacunada bate. cuando eh, empecemos a acercarnos un poco más ya vamos a tener el tren funcionando Mirá, sí, totalmente, y lo decís sí, y un poco, ligeramente, ¡Ah! no puedo exagerar, pero un poco se me pone la piel así, viste, de gallina, porque es medio raro, pero sí, después de mucho, de muchas veces que... Me ver, ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha sí, bien, sí, sí. se, ah, es se fue la camarita nomás, pero... No pasa nada, bueno. este, mira, algo muy loco que está por suceder, lo del tren universitario, es algo cada vez más más concreto, está más a punto de realizarse, digamos, todo apunta a septiembre del año que viene. Están haciendo trabajos ahora en las pequeñas estaciones que va a haber Estaciones no, paraditas, ¿viste? como que la que hay en 1 y 72, va a haber en tres a la altura de la circunvalación, de estación circunvalación, y otra paradita allá a la altura de la estación provincial. Eh, ya que eso se, se, se ponga como en marcha y sea en palabras concretas, eh, ya que eso sea como algo operativo y que tome forma brevemente, digamos, nosotros lo hemos escuchado eso varias veces y sí. por diferentes instancias políticas y demás, pero hoy en día ya se han juntado bastante las líneas de todo la Común y hay como un eclipse en donde tanto provincia, universidad, nación, municipio, tú, tú, tú, todo apunta a que el, el tren universitario tome forma y es muy loco que haya eh, algo corriendo sobre las vías eh, ahí que estuvieron tan, tan, tan oxidadas, esas vías que han quedado, digamos, que vuelva a girar algo, digamos, es buenísimo. Ni que hablar que todo ese movimiento, o sea, yo paso la nota con ustedes en el Centro del Sur, me tomo el trencito, tu, tu, tu, tum tu, y paro en, en ahí en 1.44, ya estoy. Tal cual, digamos, y nosotros que... salimos de acá a las 6 de la tarde, y llegamos, y llegamos a las la 6, 6 y ¿cómo? media a tomar una birra al, al Centro Cultural. y pegan Pero es impresionante, digamos, pensar lo que eso tome, tome forma, ¿no? Porque, o sea, obviamente vamos a andando en bicicleta y todo, pero, digamos, como que está buenísimo, eh, pasa a ser otro tipo de, de, de, otra ciudad también, ¿no? También está creciendo sí. mucho la ciudad y tiene otro tipo de dinámica. Así que bueno, nada, ahí andamos. Che, no me quiero de, a, olvidar de agradecerles obviamente y de que mañana vamos a tener subido el video con la, esta plataforma de archivo virtual en la página de internet, estacionprovincial.com.ar y si no también bueno en Instagram y en Facebook, Estación Provincial. Bueno, ahí estaremos entonces... Sumando pero, likes, eh, sí. Sí, mirando y seguramente recompartiendo, porque hay como un amor acá siempre con la Estación Provincial, tuvieron su programa en el momento. Tevi, vos, vos sos casi que parte del colectivo de Estación Sur, esto está, está blanqueadísimo, ¿no? Sí, sí, sí, no está blanqueado, tiene mucho amor, sí, mucho amor, eh, totalmente. Eh, bueno, entré para poco participé un tiempito con Juli. Eh, y sí tuvimos el programa también ahí, ¿no? Y hay un montón de gente, todo, toda la gente totalmente querida, el proyecto es este, hermoso. Les mucho también en el Centro Cultural de Comunicación, 4267, y ahí Fabio también, corazón siempre, a full. Así sí. que sí, totalmente, estamos muy cercanitos, este, primos, primos claro. culturales, y le vamos a meter para adelante. Así que nada, se agradece mucho esta nota y bueno, este, estamos para lo que precisen. Tevi, estaremos obviamente en contacto apenas hayan más novedades y sabemos que se trabaja siempre para que se las se las eh, las haya en los espacios culturales, así que. Nos la ingeniamos, nos la ingeniamos, por eso ahora un poquito con las redes, no es nuestro, ma, nuestra mejor plataforma, no es nuestro donde mejor nos, nos, nos desarrollamos, pero bueno, ahí vamos. Así que bueno, gracias Eva, gracias Irín y bueno, y saluda a, a los oyentes que estén ahí. Saludos. Un abrazo enormemente bien. Y ahora me dan ganas de ir al Casa de Antigüedad a ver si encuentro esa moneda. imagínate tener algo de la de la vida platense plasmado en plata o algún elemento, andás a saber qué será. Por lo pronto, mañana sigan las redes, sigan las ahora en realidad, y les va a llegar ¿Sí? la solicitud mañana, si no la siguen aún, las redes de la estación provincial, este espacio, ciento, eh, ciento, no, eso es 117, es acá la radio, Ajá. 17 y 71, eh, ahí el Centro Cultural, estamos invitando y obviamente es, también visibilizando la, la emergencia, que sabemos que es complicada, pero ahí lo que se genera en eh, la voz de, del TV y bueno el colectivo que es grande eso si hasta si nos pusiéramos a enumerar seguro alguien más que anduvo por acá encontramos como mar musa y nada y así seguiríamos